¿Estáis a subir? Me ah. voy a decir otra vez que no me la prendo. Así ya. Ella se llama Anilla. Y él se llama Yasaf o algo así. Ya, ya. Oye, Elena, yo, yo me voy para arriba. Porque van a dar las 8. Ya son las 8. ¿Y esto es cuando me he entrado? ¿No los he visto, estoy. Eh? Pues ella entra los primeros con un montón de bolsas. A eso sí, no he podido ver lo que traía. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser lo de siempre? Eneldo, limón, hierbabuena y cilantro. Ya, pero con eso solo no salen esos olores. Hay falta algo. ¿Qué? ¿Y dónde algo? compra? ¿Dónde compra? Ahí ¿Ves? está. Ay, porque es una cosa, qué maravilla. Mira, ya se nota. Sí. Tiene que haber algo rojo. O de color muy fuerte, porque el aroma es muy intenso. Yo ya me lo estoy imaginando y todo. ¿Llevará salsa? ¿No llevará salsa? ¿Y dónde compra? Porque aquí en el barrio esas cosas no venden. El otro día le pedí cilantro a la merche y menuda cara me puso. Yo he viajado por todo el mundo. Y en uno de esos viajes conocí Casa Blanca. Bueno, esto hace ya mucho tiempo. ¿Os he contado alguna vez lo de casa? Sí. Bueno, pues, pues eso, que esos olores me transportan allí. Esa pareja que vive abajo, cocina todos los días. Pero lo de los viernes es especial. Es, es maravilloso, es oler Casablanca. Sí, aquí en el patio sí, pero... ¿Sabes qué pasa? Que se mezclan todos los aromas. Cúrcuma. No sé, acabamos de empezar. Bueno, ya está por aquí. O sea, estabilidad, estabilidad. No sé, no sé, no ¿Qué querés? ¿Qué querés? Algo que te he hecho un poquito raro, pero... Ah, sí, sí. Lo quería. No, no, no. O sea, está rico. Está sí. rico. eso. Lo voy a probar. No, bien? Sí.